Bienvenidos a un nuevo video, atentos porque hoy hablaremos de Roberto Cavalli, el rey del animal print y el exotismo de lujo, el diseñador italiano que mostró el lado salvaje de la moda. Nacimiento Roberto Cavalli nació en Florencia, Italia, en 1940, en una familia de ambiente artístico. Su madre era modista y su abuelo, un importante pintor florentino del movimiento Macchiaioli. Cavalli estudió en la Academia de Bellas Artes de Florencia, donde se concentró en la relación que existe entre la moda y el arte. Además, experimentó con la impresión textil en diferentes materiales, por lo que en la década de 1970, desarrolló una técnica de impresión sobre piel que llamó la atención de marcas como Hermes y Pierre Cardin. Su historia no fue fácil, a los tres años, presenció junto a su madre la captura de su padre, Giorgio, ejecutado a manos de soldados alemanes. Las últimas palabras de su progenitor le aconsejaron no tener miedo. Y así fue. A los 30 años, presentó su primera colección como Roberto Cavalli. Pero no fue hasta comienzos de los años 90 cuando su estilo, premeditadamente italiano, abundante y ostentoso, caló hondo, entre las clases pudientes de todo el mundo Claro, carismático y discreto Nos dice No hay que llamarme diseñador Porque nunca he sido capaz de bosquejar una silueta Mi talento tiene que ver con hacer que las telas y las mujeres sean especiales Mi sueño es hacer vestidos que cambien la vida de las mujeres Los más hermosos tienen ese poder Exitoso y auténtico Cavalli ha sido pionero en la mezcla de materiales como cuero, mezclilla y plumas, lo que hace que sus creaciones sean muy distintivas. No es de extrañar entonces que en una entrevista con la revista Time and Style, Cavalli declaró, Cualquiera es capaz de hacer minimalismo, no lo haré, porque es horrible. Cavalli decidió expandirse en la historia de restaurantes y ocio comerciando con su nombre bien establecido en el mundo de la moda. El mismo estilo poco convencional y extravagante distingue el jos Cavalli Café en Florencia y el Jos Cavalli Club y el Jos Cavalli Restaurant en Milán. Colaboraciones Su enfoque particular en los clientes más jóvenes lo llevó no solo a crear líneas nuevas y más juveniles, sino también a colaborar con marcas de moda de renombre mundial. En 2007, creó una colección para hombres y mujeres para la marca sueca H&M llamado Roberto Cavalli en H&M, combinó el estilo y la calidad de Cavalli con la facilidad de uso de la tienda sueca. El glamour y la excentricidad de las creaciones de Roberto Cavalli lo han llevado a las estrellas de rock como Madonna, Jennifer López, Beyoncé, Shakira, John Bon Jovi y Lenny Kravitz, que a menudo se ven en sus creaciones. En diciembre de 2004, Cavalli patrocinó una exposición en el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La exposición examinó la fascinación humana por las pieles de animales y las referencias de animales en la ropa a lo largo de la historia. Cavalli, en una entrevista, fue claro al decir, «Me gusta todo lo que es de la naturaleza. Empecé a apreciar que incluso los peces tienen un fantástico vestido de color al igual que la serpiente y el tigre. Empecé a entender que Dios es realmente el mejor diseñador, así que empecé a copiar a Dios. El diseñador Roberto Cavalli juega sin duda un rol clave junto con otros diseñadores italianos como Emilio Pucci, Gianni Versace y Franco Moschino, para consolidar el estilo extravagante colorido y sexy que caracterizó a la moda italiana en la segunda mitad del siglo XX. Y es este compromiso con el estilo en constante evolución, manteniendo la emoción, la originalidad y la lujosa feminidad, lo que ha asegurado a Roberto Cavalli su lugar en el Salón de la Fama de la Moda. Gracias por este video. Recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Nos vemos en un nuevo video.